Buen día, vamos a iniciar con el eh, tema 3 del módulo 2 Este se llama opciones de las bases de datos de AWS La primera parte de esto es el resumen de las bases de datos En general hay dos eh, grandes tipos de bases de datos Las bases de datos SQL y las no SQL las SQL eh, poseen un esquema fijo en el cual la alteración debe hacerse offline. Este pedazo de alteración offline es discutible. ¿no? Actualmente hay bases de datos que permiten modificar completamente su esquema, incluso cuando las bases de datos están eh, eh, funcionando en caliente. Pero ciertas acciones son imposibles de hacer. A no ser de que se baje las bases de datos y eh, por ciertas configuraciones de eh, transformación de los datos, se genere un nuevo esquema. Se consulta con SQL, que es Structured Query Language, que es un lenguaje en el cual podemos realizar consultas a nuestro modelo de base de datos. Por lo general son consultas... Eh, es un lenguaje que soporta consultas avanzadas se escala verticalmente cómo se hace este escalado vertical o qué significa este escalado vertical significa básicamente que se aumenta el poder o el, el poder de procesamiento de cómputo del hardware entonces si necesitamos una base de datos más rápida podemos eh, utilizar un procesador más rápido o utilizar eh, almacenamiento eh, dispositivos de almacenamiento dispositivos de, de discos duros más rápido, entonces, esa es la forma de escalar eh, las bases de datos. Las no SQL, en cambio, son modelos de clave valor. ¿Qué quiere decir eso? Ah, bueno, son modelos de clave valor o tipos de documentos o de grafos. ¿Qué significa esto de clave volar, que es la, la primera? Eh, en el cual uno guarda datos, que son estos valores de acá, a través de claves. Por ejemplo, puedo guardar una lista de eh, profesores, decir algo en el cual la lista es el valor y la clave podría ser profesores. O cosas más sencillas, como eh, fe, eh, no sé semestre actual. Entonces la clave es semestre actual, el valor... Va a ser el segundo semestre del 2018. Con documentos. Este es un poco más eh, extensivo de, en su uso. Y básicamente lo que lo que se hace acá es que se guarda a través de, de documentos la información necesaria. Por ejemplo, en una colección llamada profesores, cada uno de los ítems, o sea, cada profesor, va a guardarse como un documento un documento que va a contener toda la información necesaria para eh, caracterizar a un profesor y los modelos de grafos en los cuales se relacionan entidades entonces van a haber eh, objetos en los cuales se conectan a través de, de un predicado por ejemplo, eh, profesor eh, se conecta con estudiante a través de enseña si ¿Sí? profesor le enseña a un estudiante cosas por el estilo en general los modelos eh, de este de estos modelos no sql son modelos dinámicos qué quiere decir eso que no necesariamente cada uno de los ítems en, en estos eh, en estos distintos tipos de bases de datos no de sql son tienen los mismos campos, tienen las mismas eh, columnas. Entonces un documento de profesor. Un profesor puede tener nombre eh, y otro puede tener solamente el apellido, por decir algo. Puede pasar. La consulta se da a través de, eh, de una colección de documentos. Se consulta la colección de documentos. Y lo más importante de acá, se escala horizontalmente. Este término horizontalmente se refiere a que se escala no necesariamente en poder de, de procesamiento, de hardware, poder de, base, de, de discos duros y demás, sino que se escala más con el número de servidores. Cada servidor puede responder a un conjunto de peticiones, por lo cual si deseamos n número de peticiones podemos simplemente multiplicar el número de servidores actuales por el número de servidor de, de el número de veces que crecería el uso de la base de datos si actualmente nuestro servidor eh, soporta 100 transacciones podríamos tener eh, 10 servidores para procesar mil transacciones es básicamente algo por el estilo eh, acá se da eh, un escalamiento con información redundante entonces los servidores comienzan a, a transferir la información entre eh, entre servidores de manera tal que eh, en cierto momento una información guardada podría estar en todos los servidores redundantemente es un esquema eh, que le llaman antifallos entonces si se eh, degrada un servidor al punto en que ya no responde o bueno se apaga los demás servidores pueden seguir respondiendo esas peticiones. Consideraciones. Entonces acá hay una alerta grandota. No hay una verdad única para seleccionar un motor de bases de datos. ¿Por qué? Porque existen diferentes problemas a abordar. Entonces así como a todas las personas no les sirve una única talla de zapatos o una única talla de camiseta no hay tampoco una única solución de base de datos para todos los problemas. Hay que considerar muchas cosas, entre ellos, qué formatos de datos se van a guardar, si va a guardar datos alfanuméricos, datos de imágenes, eh, datos de, no sé, contenido binario súper pesado, contenido binario súper liviano, toca mirar esos formatos de datos que se almacenan. El tamaño, cierto, claro que era lo que decía, que si eran grandes o pequeños. La frecuencia de la consulta de esos datos. Si voy a consultar datos alfabéticos, los voy a consultar, no sé, por decir algo, a cada segundo. O los voy a consultar por allá cada mes para un reporte consolidado. Hay que revisar esas cosas. La velocidad de acceso a los datos. Eso quiere decir en cuánto tiempo yo necesito tener la información de esa base de datos la necesito en cuestión de milisegundos o puede esperar a que sea un par de minutos tengo que considerar la velocidad de acceso a esos datos y la última y no por ello menos importante es el periodo de retención del dato hay datos los cuales no necesitamos guardar de por vida simplemente los necesitamos ahí como una cuestión puede ser de, de caché, ¿no? datos que son susceptibles a, a ser borrados sin repercusiones, son, no son necesarios para, para el negocio, entonces podríamos nosotros pensar en periodo de retención del, del dato. Un dato que por ejemplo no se necesite mucho, el resultado de una consulta, podría yo guardarlo en una base de datos y utilizarlo de ahí si es frecuentemente, pero llegará el momento en que pues, no sea necesario utilizarlo y pueda destruirse sin problema. Se volvería a realizar la consulta original y ya. Vamos para la parte 2. El servicio de base de datos relacional de Amazon o RDS. El Relation, Relational Database eh, Service de Amazon posee unas características según lo que ellos nos predican primero es rentable. ¿Qué quiere decir esto? Según lo que ellos consideran, este servicio posee muy buenas características y es bastante eh, económico, de esta manera. Entonces, con poco dinero podemos obtener muchísimas características. Tiene capacidad de redimensionado de, de ser re, de redimensionado está completamente gestionado o manage ¿sí? o full manage o fully manage en el cual todas las tareas de administración de bases de datos eh, las hacen eh, amazon por ejemplo qué tareas actualizar una versión específica de la base de datos eh, parchar la base de datos para un error crítico de, del, del software eh, pues también por ende está gestionando el hardware que, que necesita esta base de datos. O sea, hace todas esas tareas de administración que por lo general consumen muchísimo tiempo. Entonces aseguran que esta instancia, eh, este servicio de base de datos va a funcionar siempre de la mejor manera posible. Tenemos varias alternativas de estas bases de datos. Eh, los motores de bases de datos convencionales son soportados en este servicio de redes como son MySQL, MariaDB, eh, Microsoft SQL Server, Oracle y PostgreSQL. Las características eh, de replicación por lo general se dan en despliegues en múltiples zonas de disponibilidad o Multi-AZ, (availability Zones, en el cual eh, se pueden replicar esas instancias de bases de datos a través de múltiples zonas de disponibilidad en una región también se puede eh, probar réplicas eh, de lectura para mejorar la disponibilidad de bases de datos ¿qué quiere decir eso? tenemos una base en, de datos en la cual se hacen las escrituras que nos asegura que los datos no se van a duplicar y demás, la transaccionalidad pero podemos tener otra en la cual se gestionan las consultas solamente. Entonces en esta de consultas eh, se puede compartir el poder de procesamiento entre instancias para las consultas. Entonces por eso hablan de eh, réplicas, pero de solo lectura. Protección con las últimas actualizaciones, que eso entra dentro del concepto de Manage. Y... Eh, hay un servicio especial de ellos que es Amazon Aurora, en el cual ellos prometen ciertas características más avanzadas que las de MySQL y aparte pues es eh, compatible con MySQL. ¿Qué quiere decir esto? Que las consultas a la base de datos de Amazon Aurora van a ser iguales a las de MySQL. ¿Qué más posee Aur10? Simplicidad y facilidad de despliegue. Esto quiere decir que como está completamente gestionado con un par de clics Podemos nosotros realizar estas tareas Está eh, gestionado, ¿no? Managed eh, Es compatible con sus aplicaciones Ya que pues puedes utilizar la gran cantidad de motores de bases de datos eh, comerciales Tiene un rendimiento predecible qué quiere decir esto básicamente que se puede asegurar que va a ser rápido bajo ciertas características. Simplicidad y facilidad de escalamiento, que se puede hacer eh, incluso vía API, puedo hacerlo con clics o eh, gestionándolo a través de eh, algoritmos propios o algoritmos de, de Amazon en el cual monitoree ciertas variables y de acuerdo a eso haga eh, crecer mi mi, mi, mi base de datos R10, es seguro económico y algo muy importante es la capacidad de automatizar backups eh, esta capacidad de automatizar backups nos permite cada cierto tiempo eh, tomar un, unas capturas ¿no? de, de unas imágenes de la base de datos para poder restablecerlas en cualquier momento en caso de eh, fallos en la base de datos o en caso de pérdida de datos hay un tiempo de retención para estos y un tiempo de, de, de recuperación ¿qué quiere decir esto? por ejemplo, eh, para los backups automáticos si no estoy mal hay un máximo número de días los cuales puede estar esos backups automáticos y el periodo de recuperación pues lógicamente cuando quiero recuperar una base de datos va a tener que incurrir en eh, dejar por lo general el servicio bajo mientras se establece, restablece el servicio de base de datos. Eh, la unidad mínima o el bloque básico de construcción de las RDS son las instancias de bases de datos. Poseen un entorno aislado en la nube, puede contener múltiples bases de datos creadas por el usuario, eh, y pueden estas instancias crearse vía AWS Management Console, eh, AWS como Online Interface y eh, a través del API de Amazon RDS. ¿Cómo funcionan los backups de RDS? Eh, básicamente tenemos los automáticos y las instantáneas manuales o snapshots. Los automáticos. Eh, restaura tu base de datos a un, a un instante de tiempo. ¿no? Está habilitado de manera predeterminada. Te permite seleccionar un periodo de retención de hasta 35 días. ¿Qué quiere decir eso? Que los backups que excedan eh, esa, esa vejez ¿no? de 35 días van a ser borrados. Eh, ¿Qué pasa si queremos nosotros tener backups más viejos de esos 35 días? ¿Qué pasaría? Simple, tenemos eh, snapshots eh, o instantáneas manuales. En esas instantáneas podemos guardarlos en nuestro almacenamiento de, de datos eh, preferido, por ejemplo S3, en, el, en los cuales eh, vamos a guardar un snapshot de un tiempo definido. Entonces, si yo hice una snapshot manual hace tres meses, estará ahí en ese almacenamiento disponible para que eh, lo restaure en el momento que se quiera eh, son mm, ah bueno se puede crear nuevas instancia de bases de datos desde snapshots entonces a partir de una de esas snapshots puedo yo restablecer una instancia de base de datos completamente eh, son completamente in iniciadas por el usuario o sea a través de cambios manuales Existe hasta que el usuario la elimina, se guarda en NS3 y no hay ningún cargo adicional por el almacenamiento de respaldo hasta el 100% del almacenamiento de base de datos consumidos para una instancia de base de datos activa. ¿Qué quiere decir esto? Si mi base de datos pesa eh, 100 GB, puedo hacer un snapshot de 100 GB. El problema reside en qué pasa si quiero hacer más snapshots. Debo pagar por, por ese almacenamiento adicional. Hay una característica muy importante que es el cross region snapshot. En el cual las instantáneas pueden estar en regiones cruzadas. ¿Qué quiere decir esto? Pueden haber copias de esas snapshots entre las regiones de AWS. No hay cargo por la operación de copia en sí. Pero sí se paga por los datos transferidos afuera de una región. Eh, en qué casos podría ser útil esto, ¿no? en el caso en que nosotros eh, deseemos pasar una instancia de base de datos de una región a otra, entonces quiero pasar de la región, no sé, de Virginia a la de Sao Paulo, por alguna razón, entonces podría eh, hacer una snapshot, pasar la snapshot de la región de Virginia a Sao Paulo. Y de la región de sao paulo restablecerla completamente recordemos que las snapshots nos permiten restablecer completamente la base de datos a partir de, de, de sí mismo la seguridad de amazon rds corra su base de datos en una eh, vpc o vpc qué quiere decir eso nosotros tenemos un virtual private cloud que es una unidad podría decirse de, de, de administración de seguridad virtual, en el cual eh, tenemos nosotros nuestras instancias de, de RDS encerradas en una nube eh, en la cual pues, hay ciertos servicios. Eh, entonces va, va a ser como lo primero, tener nuestra instancia de base de datos adentro de una VPC donde vamos a poder controlar nosotros eh, la administración o el uso de, de esos recursos utilice las políticas de IAM para per, dar permiso a los recursos de RDS entiendo yo que hay ciertas políticas en, en IAM Identity and Access Management en el cual podemos eh, utilizar esas, esas políticas que están predeterminadas para darle eh, permisos a sus recursos de RDS como unas políticas predeterminadas para RDS Está también usar grupos de seguridad. Básicamente, estos grupos de seguridad o security groups son un firewall virtual. Esos firewall virtual eh, son a nivel de eh, las instancias. Eh, de alguna manera, me permiten decir desde qué IP me conecto a la base de datos. Este componente security groups es stateful o llamémoslo de alguna manera de estado completo en el cual imaginemos acá una capa de la mitad ¿no? una capa de la mitad que me permite conectarme con este que sería mi servidor de base de datos acá en una esquina y este que podría ser un servidor el cual se desea conectar a mi base de datos entonces eh, el firewall virtual o ese security group tiene unas reglas de entrada y unas reglas de salida a esta subred que está o bueno a esta instancia que está cubriendo entonces por decir algo una regla de entrada podría ser que esta eh, esta máquina desea conectarse a mi instancia de base de datos entonces la de la entrada puede negarla o no si la permitió o sea si le permitió el ingreso a esta IP las reglas de salida no le aplican por eso es que es stateful guarda estado eh, de manera tal que si le permitió la entrada, ya podrá salir la petición sin problema. En cambio, las de salida solamente aplican cuando esta instancia, que está acá, eh, desea hacer conexión con otra eh, con otra instancia, por ejemplo. Entonces, cuando sale, una vez sale, si las políticas lo permiten, va a permitir su entrada entonces esa es como la, la característica de ese security groups que es a nivel de eh, la instancia hay otros que es a nivel de la red y demás que son stateless bueno este SSL básicamente se utiliza eh, en la capa de transporte y tiene implementaciones pues en la capa de aplicación use RDS Encryption para asegurar instancias e instantáneas. Entonces debemos pensar de qué me sirve a mí hacer toda esta cantidad de cosas si guardo eh, las instantáneas de, de mi RDS en un formato plano. Cualquiera podría llegar y, y mirarlas si tiene acceso. Entonces hay que tener mucho cuidado de utilizar este RDS Encryption usar cifrado de red, entonces ya vimos que acá con SSL podemos obtener cifrado a nivel de transporte, no, a nivel de, de aplicación también porque está completamente eh, inmerso dentro de la aplicación eh, motor de base de datos, pero también podríamos utilizar en cifrado a nivel de red, como IPsec o STD que es Transparent Data Encryption, eh, que es básicamente eh, ah bueno este es encriptado no y este te es básicamente para los archivos de bases de datos y pues las bases de datos que están en reposo eh, las bases de datos por lo general guardan eh, el resultado de esa transacción no los datos de esa transacción por ejemplo la inserción de un nuevo registro en una tabla y demás en archivos Físicos, o sea que están físicamente en el disco duro de, de la máquina. Estos archivos, si no los eh, revisamos, o sea, si no les agregamos este esta en encriptación, este cifrado, podemos tener riesgo de que quien acceda a esa máquina, a pesar de que tenga eh, eh, claves, la base de datos ¿no? como servicio. Puede que entren y tengan eh, disposición de los datos eh, sin necesidad de claves. O sea que estén físicamente como archivos en, en el disco duro. Entonces de qué me sirve hacer todas estas capas eh, de seguridad. Si sí, dentro del disco duro los archivos se están guardando como planos. Entonces es muy importante agregarles este, este cifrado. Encriptación no es un buen término. Eh, este está en instancias de Oracle y SQL Server eh, creo que también vi ese cifrado eh, en, el, en servidores como Postgres SQL use las características de seguridad de su motor de base de datos para controlar el acceso eh, no debemos dejar el motor de bases de datos con por ejemplo eh, usuarios que pueden hacer de todas las las cosas, no, consulta, registro, lo que sea debemos asignarle los mínimos privilegios a los usuarios de las aplicaciones también los mínimos privilegios a los usuarios que hacen cambios sobre estas bases de datos también asignarle los mínimos privilegios si por ejemplo eh, la aplicación solamente necesita conectarse desde un segmento de red eh, predefinido, pues algunas bases de datos soportan eh, esa distinción desde ciertas IPs el usuario que accede desde una IP diferente a las que se especifica no va a tener acceso a si tenga el usuario y la clave eh, de manera correcta entonces todas esas características del motor de base de datos para controlar el acceso debemos utilizarlas siempre pues acompañado de eh, usuarios y, y claves bien administradas Vamos a ver la arquitectura de una aplicación simple. Esta aplicación simple consiste de, primero, un balanceador de carga a distancias, que es el Elastic Load, Load Balancer. Este Elastic Load Balancer, el ELB, nos permite eh, balancear cargas entre instancias de aplicación. Estas instancias de aplicación, por ejemplo, pueden estar eje ejecutando esta una aplicación y esta aplicación. Eh, otra eh, copia de esa aplicación entonces ambas están ejecutando la misma aplicación al tiempo entonces si hay eh, por decir algo 10 eh, peticiones probablemente dependiendo del tipo de balanceo que escojamos 5 van a pasar por acá y 5 van a pasar por acá o el 50% del, el de la carga de cómputo va a estar acá o el 50% de la carga de cómputo va a estar en este, en este lado eso nos permite entonces eh, utilizar cualquiera de estos recursos también, si por alguna razón esta instancia falla vamos a tener una de soporte mientras eh, se recupera una nueva instancia de aplicación eso se controla también acá en el balanceador, si el balanceador eh, le ponemos nosotros que el número de instancias deseadas es 2 y alguna de estas 2 muere él va a intentar mandar todas las peticiones a esta instancia hasta que la soporte no o incluso las es capaz de retenerlas mientras este servidor está eh, bueno mientras un nuevo servidor se inicia y eh, se pone disponible está saludable estos dos servidores de aplicación eh, funcionan con una única instancia de base de datos quiere decir que si este por ejemplo o la aplicación tiene eh, la creación de un usuario como una de sus tareas. O una creación de registro como una de sus tareas. Ambos le van a pegar a la única instancia. Asegurando que a pesar de que los dos intenten hacer la misma operación. Solo una va a ser exitosa. Si, si están intentando hacer lo mismo. no Entonces esa es la capa común que les permite a estas aplicaciones. Trabajar como si fueran una sola. Pero distribuyéndose la carga de cómputo. Eh, instancias de base de datos, entonces acá un, un RDS. Y las instantáneas de base de datos automáticamente haciéndose, o bueno, manualmente también puede ser haciéndose en S3. Ese está simple, ¿no? Ese está simple. Vamos a introducir un concepto que es el despliegue de las RDS con múltiples zonas de disponibilidad entonces se puede replicar sincrónicamente en otras zonas de disponibilidad en la misma región ¿Sí? entonces dentro de la misma región podemos hacer réplicas. hay una cosa que se llama el failover que es eh, automáticamente esa conmutación por error ese failover eh, por stand by ¿no? significa que puedo conmutar a una instancia que estaba en reposo cuando ocurre eh, un error de base de datos en la base de datos maestra. El mantenimiento planeado es aplicado primero a la base de datos, acá faltó la palabra en reposo. Eh, las bases de datos en reposo en Standby, que son básicamente copias, que pueden ser de solo lectura de las bases de datos maestras, eh, van a ser... Eh, aplicadas eh, en, el mantenimiento primero a esas. y quiere decir que si hay que actualizar hacer una configuración de emergencia de actualización de, del software primero se lo van a hacer a las bases de datos eh, en standby o en reposo antes que a la maestra mm. el endpoint de las bases de datos sigue siendo el mismo después del failover o con la aplicación Acá eh, vamos entonces a mirar esta arquitectura resiliente para explicar este de hey, ojo con la aplicación ¿no? y de cómo el endpoint se modifica automáticamente. Cuando tú configuras una instancia de RDS a esta se le asigna automáticamente un endpoint. Este endpoint... Eh, es el que se configura en las bases de datos, eh, en, las en las instancias de aplicación para que todas estas instancias de, apl de aplicación le apunten a este RDS esta arquitectura resiliente o durable eso de resiliente no es más que una palabra de un sistema o de algo en, en general que se adapta rápidamente a los cambios entonces qué, qué puede pasar con esta arquitectura Si la base de datos maestra falla por alguna razón. Vamos a tener esta RDS que es considerada esclava, que puede estar en, en reposo. Eh, acá pues no la están usando para, para lectura, ¿no? Acá simplemente está en reposo. Y eh, cuando esta base de datos maestra eh, falle, automáticamente el endpoint al que estaban apuntando todas estas scd va a cambiar a apuntar a esta base de datos algunas eh, aplicaciones ¿no? algunos, eh, sí, aplicaciones utilizan como su propio caché de, de direcciones de manera tal que a pesar de que el DNS cambie de esta instancia maestra a esta instancia esclava las instancias de S2 eh, no van a cambiar automáticamente a esta entonces hay que tener mucho ojo como se hace lo de los servidores de aplicación, típicamente recomiendan un tiempo de vida de ese dato del caché de, de, del DNS, de no más digamos de un minuto, podría decirlo incluso menos, listo eh, por acá dice eso, la función de alta disponibilidad no es una solución de escala para escenarios de solo lectura, eh, bueno, esa es un, una observación. Estas son instancias de base de datos en, en multi zonas de disponibilidad en reposo. La instancia S3, básicamente es lo mismo, lo único que le agregan para esta arquitectura resiliente es servidor de RDS de, en modo standby. Los tiempos de conmutación por error, o sea, cuando falla este master y se recupera este esclavo es, mínimo, es típicamente de, de entre 60 a 120 segundos entonces sea como sea la arquitectura resiliente igual vamos a tener eh, probablemente la indisponibilidad del servicio de 60 a 120 segundos de 1 minuto a 2 minutos las mejores prácticas de RDS eh, la primera de esas es monitorear monitorear que la memoria ¿no? Los recursos de cómputo, ¿no? la memoria, la CPU y el almacenamiento. Estas instancias pueden llenarse en almacenamiento, pueden sobrecargarse en ciclos de, de, de, de, de procesamiento o pueden sobrecargarse en memoria de almacenamiento volátil, como la memoria RAM. Entonces hay que monitorear constantemente esos recursos para saber. Eh, las necesidades de esa instancia de base de datos, incrementarle o disminuirle según corresponda. Usar eh, el, la característica multi z habilitar los backups automáticos, establecer una ventana de backup diaria en momentos de bajo de baja escritura, eh, los IOPS o input output eh, operations per second, sí. Input Output Operation Per Second nos permiten ver eh, qué tanto puedo escribir y leer de una base de datos. ¿no? Entonces, tenemos que hacer esa, ese backup diario en momentos de bajo IOPS. ¿Por qué? Porque eh, al hacer escritura, escritura Write de nuestra base de datos, pues vamos a tener eh, momentos en que la base de datos estará, estará muy saturada para ser accedida para el backup entonces por eso hay que utilizar el momento de bajo IOPS eh, para poder obtener casi que una instantánea de, de, de ese momento sin que afecten las transacciones que está pues eh, resolviendo la base de datos eh, si quiero incrementar esos IOPS, eh, Input Output Operations Per second ¿Qué puedo hacer? Esos básicamente se deben al almacenamiento. ¿no? Entonces puedo migrar a una instancia con más capacidad de escritura y bueno, de, de, de entrada-salida. Cambiar el almacenamiento a una con más capacidad de entrada-salida. A este tipo de almacenamiento le llaman Provisioned Input-Output Storage. Pero incluso si si necesitamos más capacidad, hay una que se llama. Eh, input output de storage con additional throughput capacity. Entonces, podemos eh, aprovisionar nuestra instancia de base de datos con este super almacenamiento con throughput eh, con adicional eh, capacidad de eh, performance. Revisar el caché DNS de tu aplicación que era lo que decía y cambiarlo a que sea menor a 30 segundos. O sea que si se va a cachar, el, el, la IP de mi dominio, del dominio al que se le asigna la base de datos, sea de 30 segundos. Para que funcionen bien los mecanismos de eh, failover eh, al mo de, del modo standby eh, Haga test en modo failover. Entonces este modo failover es algo que yo puedo emular desde la consola. Lo sea, puedo hacer literalmente que falle una de las instancias ponerla en ese modo failover y ver qué pasa con nuestra aplicación, si nuestra aplicación no funciona bien en este modo de, de pruebas pues mucho menos va a fallar en un error real vamos con la tercera parte ya casi es hay que refrescar un poquito más eh, nuestros conceptos porque para nosotros que venimos de, de, de on-premise nos queda más fácil entender las instancias de bases de datos relacionales pero esta como DynamoDB que es NoSQL eh, nos queda un poquito eh, difícil entenderlo si no lo hemos trabajado lo primero es que ofrece almacenamiento de datos sin límites no tengo que incrementar o reducir eh, eh, como en RDS, RDS tiene sus límites. Cambia acá, no, ¿por qué? Porque es eh, horizontalmente escalable. El, el performance o ese eh, rendimiento es predecible, que ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Como predictable performance o predictable throughput, básicamente porque eh, se, se tienen eh, discos duros de estado sólido tenemos la facilidad de, de aprovisionamiento y cambio de capacidad de solicitudes en algún momento si necesitamos eh, tener eh, mayor capacidad de lectura y escritura sobre un recurso en particular sobre una tabla de DynamoDB podemos hacerlo específicamente para esa tabla y es completamente eh, gestionado gestionado por quién? Por los de Amazon Acá vemos un ejemplo, un diagramita ahí medio feo De un modelo de datos de DynamoDB Lo primero Es que tenemos una estructura que se llama tabla En este ejemplo es una tabla llamada música Dentro de esta música tenemos varios ítems Los ítems son como eh, en un símil a las bases de datos relacionales son similares a las filas Una tabla sería igual a una tabla en, en una base de datos relacional Y los ítems serían igual a unas filas Pero acá encontramos la primera diferencia eh, La primera es que los eh, las columnas, ¿no? lo que se llamarían las columnas Que acá se llaman atributos No son iguales para todos los ítems que eso sí pasa en una tabla en un sistema relacional. ¿Qué quiere decir eso? En un sistema relacional cada fila tiene exactamente el mismo número de columnas que las otras filas. Pero acá no. Vemos que por ejemplo el primer ítem tiene solamente estos tres atributos de artista, título canción y título álbum. Mientras que esta tercera, este tercer ítem tiene eh, cinco eh, atributos esos cinco atributos son artista, título, canción, título, álbum, año y género de manera que cada uno de esos atributos también cumple con una estructura canónica la estructura canónica es nombre, valor son pares de nombre, valor en los cuales pues, eh, nosotros guardamos acá un ítem ¿no? ese ítem a su vez contiene tres nombres que tienen sus respectivos valores por eso es que cada ítem eh, contiene la información de qué atributos tiene, a través de guardar esos tres nombres y los tres valores. O sea, Cada ítem guarda realmente ese, ese nombre. Son redundantes, los nombres son redundantes. Eso nos provee una flexibilidad, flexibilidad en la estructura. En cambio, en, en una tabla regular, sobre los atributos de la tabla se guardan qué, eh, qué columnas hay en cambio acá sobre cada item se tiene qué eh, columnas ¿no? o qué atributos hay para cada item llaves, llaves primaria en DynamoDB o primary keys se soportan dos tipos eh, que son los primary key o los sort key los primary key en el ejemplo anterior podría ser el artista ¿no? y un sort key podría ser el título de la canción eh, se puede repetir, ¿no? en este caso de que tengamos estos dos, no se puede repetir el primary key, pero no el primary key y el sort key al tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una sola llave primaria, la llave primaria no se puede repetir. Pero si le ponemos una llave primaria y un sort key, podríamos repetir la llave primaria sin problema. Pero las dos al tiempo, o sea sort key y primary key que serían, llamémosla la nueva llave, no se podrían repetir. O sea, el artista se podría repetir, pero el short key y el primary key al tiempo no. O sea, eso representaría que hubiera un, una canción repetida del mismo artista o algo por el estilo. DynamoDB mantiene un índice ordenado para ambas llaves. Entonces genera índices automáticamente para realizar... Búsqueda sobre esos campos el rendimiento aprovisionado o provisioned throughput para mejorar eh, sirve para mejorar lecturas y escrituras se ajusta en la creación y e actualización de cada tabla entonces como lo decíamos por allá de atrás, cada tabla puede tener su propio eh, rendimiento aprovisionado acá hay como un, una discusión pero realmente llegamos a, a la conclusión de que básicamente eh, las unidades de escritura y lectura por segundo tienen sus su límites. Estas bases de, de datos se demoran mucho menos en, en realizar búsquedas y más. Si cada uno de los ítems pesa poquito. Cuando ya pesa mucho entonces las búsquedas se hacen más lentas. Las operaciones soportadas sobre estas tablas eh, o conjunto de tablas son eh, dos, query y scan con query eh, query son más rápidas ¿no? pero solamente se pueden hacer para buscar sobre los primary key los source key y otro concepto que vamos a ver que son los índices secundarios en cambio scan se puede hacer sobre las tablas que quieran o índices secundarios que quieran pero es más lento porque es más lento porque lee cada uno de los ítems eh, bueno es más lento que el query no porque lee cada uno de los ítems o se hace como una especie de for sobre todos los ítems de la tabla en búsqueda de las características deseadas cambio query como tiene unos índices en este, para este caso sería índices primarios y ya veremos los índices secundarios como realiza sus índices es capaz de buscar más rápidamente sobre eh, la base de datos eh, se puede usar expresiones condicionales en ambos tipos qué quiere decir eso que yo puedo poner busque sobre tal columna donde eh, la columna o bueno la columna no perdón donde el atributo comience por eh, alguna cosa no entonces eh, el ejemplo de, de la música voy a buscar todos los ítems, o sea, todas las canciones, que tengan el artista mmm, el artista X. Eh, el índice secundario no es lo mismo que un sort key. Puede haber muchos de estos en las tablas. Eh, hay una cosa acá importante, ¿no? Cuando tú creas un índice secundario, tú debes especificar que eh, atributos... Eh, clave eh, hay eh, y esto hace una partición de key y sort key bueno eh, de alguna manera lo que se genera con este índice secundario es básicamente como una nueva tabla con esos nuevos eh, índices primarios y, e índices secundarios de alguna manera genera esa redundancia para poder agilizar la búsqueda. Entonces los índices secundarios no hay que utilizarlos a no ser de que sean necesarios. Ejemplo, ¿no? que las búsquedas de artistas sean necesarias, que las búsquedas de título de canción sean necesarias, pero aparte las de por año sean necesarias. Entonces ahí tendríamos que hacer uso de estos eh, índices secundarios para mejorar el performance en las búsquedas poder utilizar query en vez de scan. Y creo que está la última parte, que es cómo vamos a seleccionar un servicio de base de datos. Entonces, vamos a comparar qué criterio debemos tener para escoger entre bases de datos relacional o no SQL, según el tipo de aplicación. Eh, Podríamos escoger la relacional si eh, vemos que hay aplicaciones de base de datos existentes que nos sirven, no sirvan si hay procesos de negocios que necesiten que la aplicación esté centralizada o que el proceso o el registro esté centralizado en cambio podríamos escoger, escoger no sql para nuevas aplicaciones web que necesariamente sean escalables ya que pues RDS tiene un límite de escalabilidad y no es que ver como tal, no, eh, y eh, otro ítem otro importante es que eh, es, está potenciado para un gran número de pequeñas escrituras y lecturas. Entonces, si vamos a utilizar eh, muchas, eh, o bueno, escrituras o lecturas de datos muy grandes, pues tal vez tocaría mirar eh, en dónde más se podrían guardar esos datos. Entonces, no SQL sirve para eh, un gran número, ¿no? De pequeñas escrituras y lecturas, pero no con grandes datos. Eh, también según las características de la aplicación, entonces podríamos escoger una base de datos relacional, si sí, el modelo de datos es enfocaba a las transacciones a, a, a estos datos relacionados en cambio podríamos escoger no sql si los modelos de datos son simples pero también está enfocado a las transacciones eh, relacional si necesitamos hacer consultas complejas a estos modelos eh, como joins y cosas como updates y eh, aparte podríamos escoger no sql Sí, lo que deseábamos es esta estructura Simless, que es un escalamiento a demanda basado en los requerimientos de la aplicación. Eh, Simless también nos traduce es que, a pesar de que el escalamiento esté en múltiples servidores, se ve como si no hubieran costuras, o sea, se ve como un único servicio. Bueno, acá es como... Algo similar, pero en el factor escalamiento, eh, la aplicación o eh, esta arquitectura de administración de base de datos está dada por eh, clustering, ¿cierto? que es básicamente conectar servidores en eh, emparejados, bueno, eh, servidores que se dividen, la, la carga de cómputo, el particionamiento de los datos y eh, la fragmentación de estos ¿Cuándo debería escoger no sql eh, cuando debería escoger no sql cuando se dé pues lo que decíamos el escalamiento de demanda basado en los requerimientos de la aplicación y acá pues algo importante es que el mantenimiento de los datos eh, sea de forma redundante en varios servidores en cuanto a la calidad del servicio, tenemos mmm, que acá eh, el rendimiento juega una parte importante. Depende del modelo de datos, eh, que las tablas deben estar indexadas, la consulta y, la, el almacenamiento y optimización del almacenamiento. Y acá tenemos pues confiabilidad y disponibilidad, que en inglés es reliability y availability y durabilidad del dato eh, acá vemos pues un rendimiento que es básicamente optimizado automáticamente por el sistema y tenemos también confiabilidad y disponibilidad del dato mm, consideraciones si necesito un servicio de base de datos rel relacional con administración mínima, use RDS, básicamente con todas las eh, ventajas que hemos citado anteriormente. Si necesitamos un servicio de base de datos no SQL, rápido y altamente escalable, utilicemos DynamoDB. Eh, tiene bajo costo, escalabilidad, confiabilidad y rendimiento pues muy bueno. Y si lo que necesitamos, a pesar de todas estas otras, ventajas es una base de datos que pueda administrar por mi cuenta entonces selecciona primero un AMI que es una imagen para generar instancias de S2 y eh, utilicemos el eh, elastic block storage para guardar los datos de bases de datos eh, provee escalabilidad en el cómputo y en el, alm y en el almacenamiento acá el control eh, se hace por parte del usuario de, de AWS, y es un control completo sobre las instancias y aún más. Esto lo voy a emitir, y hasta acá llegamos a la exposición, muchas gracias.